Es el crano con el Junior RS, güey. Aquí en el barrio se quema la María. Siempre al alba de la policía. Quien la caga la limpia con consecuencia. En esta vida de nadie se confía. Aquí en el barrio se quema la María. Consecuencia esta vida de nadie se confía El barrio me enseñó que nada se fía Y que de nadie se confía Y mi jefe todo el tiempo me decía Que de nadie me dejara Por eso de ninguno ya me dejo En su tiempo fui un pendejo Y ahora de los falsos yo me alejo Si me la debes me la pagas Pa' que este parejo Yo sí he visto cholos y tiros de aneta Hasta la fecha nadie me la cuenta Todo lo que que vivo va para la libreta Tirando buena rima que parece metafeta Si me fumo un gallo me voy de mi avioneta, pero yo no soy marioneta, a mí no me controla. Desde que estaba morrito viendo cómo le fuma pan a la mota Hasta que se me hizo. A mi jefa no le gusta cuando me atizo Por eso me la pienso. Que me quejo si la calle así me hizo.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 Puro, puro, puro, puro, puro, puro perro bravo Lentes oscurotes, con los pinches ya soldados A mí nadie me tumba, por mi estado Puro loco mal viajado Puro loco mal viajado Quiero otra loquera, más de esa que enferma Quiero ya más hierba De esa que a mi puta cabeza mucha destreza, por eso me los quebro con firmeza, no hago ni promesas, esas de amor porque siempre pierdo la razón, solo me doy un bison, solo me doy un baisón. Otra lo que era más, quiero ya fumar, quiero ya viajar, me puse a temblar Unió RS paca Al 180 carnal ha.